Muy buenas amigo instalador, empresario de energía solar, de climatización, aquí Camilo Sebastián con otro video de valor. Hoy te quiero hacer un video este, hablando a propósito de lo que es tu negocio, lo que se llama tu validación de negocio. ¿Qué significa esto? A ver, tengo compañeros que me escriben todos los días al canal eh, con un montón de consultas y en este caso, oye Camilo, tengo eh, el conocimiento, el saber hacer, tengo la formación tengo el local comercial, el taller, tengo los proveedores, los aparatos. Tengo un montón de cosas que son importantes para el negocio, para ser un empresario, un emprendedor de, de la fotovoltaica o de la climatización del aire acondicionado. Tengo un montón de, de aspectos ya cubiertos, pero hay uno que es el fundamental o uno de los fundamentales, sobre todo para que eh, tu negocio subsista en el tiempo. Y es cómo vas a conseguir los clientes. Es decir, es lo más importante porque los clientes y las ventas son la sangre de lo que va a ser tu modo de vida, tu negocio, tu empresa y si no tenemos clientes, no tenemos ventas literalmente estamos muertos entonces, ¿cómo vas a conseguir esos clientes? es la gran pregunta que debes resolver que debes hacerte ya sea si estás en, si ya has empezado para cómo continuar con tu negocio sin sufrir y si no has empezado planteártelo antes de hacer una inversión para emprender en este sector entonces, ¿cómo vas a conseguir esos clientes? Eh, tienes que abrir la cabeza porque... Eh, hay muchas eh, opciones, que son algunas más tradicionales, otras menos, eh, otras que son más efectivas y otras menos, como todo en la vida. Por ejemplo, eh, tú puedes conseguir los clientes porque tienes un colaborador o una empresa o un gran almacén, que es mucho más grande que tú, que ya hace todo el trabajo de marketing y a ti te delega, te subcontrata, entonces te va entregando trabajos o servicios para realizar, aunque ahí, como ya hay un intermediario, pues puedes perder bastante Ganancia en cada trabajo respecto de hacerlo tú directamente. También lo puedes Tu forma de obtener los clientes puede ser que tengas un local comercial que esté muy bien ubicado y porque pasa mucha gente en esa zona, pues tengas un volumen importante de solicitudes de presupuesto, pero eso también es bastante caro. O sea, un local bien ubicado significa que también vas a pagar un alquiler más alto. También puedes hacer una especie de publicidad o marketing a través de, de flyers, de reparto, de buzoneo en tu zona geográfica de acción de tu población o ciudad para hacer llegar eh, ofertas a, a los clientes, a los vecinos de, de alrededores. También puede ser la publicidad tradicional de toda la vida, ya sea por radio, televisión que suele ser bastante caro y además ahora mismo con poco resultado en cuanto a la medición que, que puedes obtener de allí. Nunca estarás seguro si viene de allí o de otro lado el cliente que te solicita presupuesto. También puedes tener recomendaciones de boca a boca que son, digamos, de los mejores clientes que puedes obtener lo que pasa es que normalmente no es suficiente como para mantener el negocio exclusivamente con esta fuente de, eh, de clientes. Por tanto, la única que nos está faltando, que es la que yo siempre recomiendo en este canal, es que eh, entréis de lleno al mundo online, a las redes sociales, a internet, porque pasaremos de impactar con nuestra oferta de valor de eh, unas pocas personas, de decenas o cientos a decenas de miles de tu población con tu oferta de valor y eso es lo que va a hacer la diferencia de cara a tener clientes constantes en tu negocio. Además, es una forma barata, es masivo, es inmediato, tiene muchas ventajas, eh, es bastante más económico que otras formas de, de publicidad, por lo tanto, tiene muchas ventajas que hacen que eh, el, el mundo online te genere muchos beneficios para asegurar ese goteo constante de clientes en tu negocio. Esta es la recomendación, tienes que tener esto resuelto ya sea antes de empezar tu emprendimiento o si no lo has empezado, eh, planteártelo cuál va a ser la estrategia este año o los próximos trimestres para tener asegurado esos clientes y tienes que valorar eh, cuál es la más efectiva. Por supuesto, desde este canal siempre recomiendo eh, apoyarse en internet, en las redes sociales, porque en mi caso... A mí me ha ayudado muchísimo, ha sido eh, lo que me ha permitido tener un negocio saludable, grande, fuerte y con un ingreso de clientes constante cada semana, cada mes, desde hace 8 años. Nada más por hoy, los dejo, espero que les haya ayudado y nos vemos en el próximo video